Bien, qué tal gente en este vídeo les quiero enseñar cómo saber cuando un control no está funcionando bien. Obviamente, ustedes me van a decir y lo prueban la tele. Si no anda, no anda, si sí, está bien, perfecto. Pero a veces no sabemos si no tiene pila, si no está haciendo muy buen contacto. El tema es el siguiente: lo único que tenemos que hacer es poner enfrente del celular. Ponemos, o sea, prendemos la cámara y lo apuntamos al, al, al celular. Acá vamos a tener. Voy a prender la luz un todo. Van bueno, a tener esta pantallita. Como verán, ahí tiene. Es como un LED, pero es un infrarrojo. Que solo lo que detecta. Solo lo detecta es el teléfono. O una cámara, lo que sea. Lo que vamos a hacer es apretar cualquier botón. Y ver. Como verán, emite una luz. Infrarroja. Yo digo si ustedes lo quieren ver. Con los ojos, o sea, así. Perdón, mal nah, expresé. Si lo quieren ver a simple vista, no lo van a ver porque no se ve. Lo único que, lo único que detecta es, el, es el, la cámara del celular. Y lo probamos. En este caso este botón no anda, que es el de multi. Pero los demás botones probamos y andan perfectos. Este también anda medio mal. Así que bien. Esto es en el caso de los televisores. Tenemos lo que es el tema de aire. En este caso también Acá tenemos. Voy a prender la luz. Tenemos el LED que le dije todo, que es un infrarrojo, no es LED. Y que también lo detecta el celular. Voy a poner la luz. Como verán acá el, el, el control se ve que está apagado está encendido lo que voy a hacer es apretar el botón por ejemplo de bajar la temperatura lo tenemos en 23 lo bajo no hace nada bajo 22 lo que sí que sí tengo que hacer es prender como verán acá ya nos muestra que está encendido ahí y ahí lo apretamos el de subir temperatura y ahí empieza a alumbrar, está en 22 después 24 algunas teclas cuando lo vuelvo a apagar algunas teclas van a funcionar esto por ejemplo lo que es circulación de aire no funciona, lo que dice luz de visor ahí anda, ¿Por qué? porque este anda sin o sea, estando el, el, el aire apagado vuelve a apretar y se apaga el aire hay unos, o sea, hay unos aire que tiene por ejemplo el 24 prendido o por ahí les muestra el signo de temperatura o sea el, el logito de temperatura que es un copito de nieve o un sol lo que sea que ha prendido vuelve a apretar este y se apaga o sea ahí lo va a detectar pero en este caso sí o sí hay que prenderlo para ver algunas funciones de o sea, las la otras funciones de lo que es el control, pero bueno, ya saben cómo probar si es que está funcionando o no su. su o sea, si lo funcionando bien, por ahí vos apretas y, y, y no te toma bien y volvés a apretar, tenga que apretar fuerte y sé es eso, por ahí no sabes si es o es tu aparato que es la tele o el aire o es el control, el control del, del aparato, pero bueno, gente. Espero que les haya servido, les haya gustado este video, si fue así los invito a que comparten el video, le den me gusta y se suscriban. Y hasta el próximo video.